Con las manos en la masa, hoy sushi vegetal Tiene mucha riqueza mineral Hierro, yodo, vitaminas A, B Contiene pequeñas vitaminas C Proteínas, carbohidratos, hidratos de carbono Arroz, eso. Todos estos son los ingredientes que vamos a usar Una taza de arroz, lima de agua alganori, mucho vitamina de vinagre, Dos cucharaditas de azúcar Wasabi Y mirad, ahora lo que vamos a hacer es Limpiar el arroz Lavamos el arroz para quitarle El almidón Vamos a cocinar, echamos dos cucharaditas de azúcar, un poquito de vinagre de arroz y el arroz. Lo dejamos cocinando, que se empape un poquito, removemos, para que el vinagre se junte con todo el arroz, lo mezclamos bien y haremos agua. Y cocemos el arroz, hasta que se absorba todo el, el agua y mientras vamos preparando el alga nori que lo vamos a partir para que nos salga un sushi más chiquitito un sushi de bocado. para ello tenemos que mojar el cuchillito y partirlo es muy fácil se parte muy muy fácilmente y el cuchillo tiene que estar un poquito mojado veis así ahora vamos con el boca. vamos a partirlo en los trocitos para poder meterlos en nuestro sushi y partimos lo dejamos en un platito y ahora comenzamos con la zanahoria la vamos a pelar para que quede naranjita y rica el trozo de... De... de tierra o demás y la partimos finita y... y en láminas perfecto ya tenemos la verdura que vamos a añadir el arroz ya está cocido. Vamos con el montaje del sushi. Ponemos arroz en, en el alganori. Mirad cómo lo hacemos. Dejamos en el medio, con el palito nos ayudamos y hacemos como un huequito donde vamos a meter la locura. Giramos el bambú que nos ayuda y el agua, como veis, nos ayuda también a pegar un poquito el alganori. No hay que empapar el alga nori, porque si no, no nos va a funcionar. Tan solo un poquito, las manos un poquito húmedas. Rellenamos los trozos que quedan y le quitamos los trocitos de arroz que han quedado pegados en el exterior del alga. Nuevamente, mirad, ¿veis? Con el palito, hacemos que el arroz quede en el medio del alga. Y ahí, haciendo un huequito, podemos introducir la verdad. Nuevamente, hacemos rodar el bambú para que nos ayude a hacer un rollito de sushi. Ya tenemos todos los rollitos de sushi. Ahora vamos a emplatarlos. Para ello vamos a usar un cuchillo sin sierra y los partimos en trocitos de bocado. Vamos a emplatarlos. Quitamos las partes exteriores, que han quedado un poquito más feas, porque en el emplatado nos gusta hacer las cosas bien y que quede un elegante plato de sushi. Ya veréis, ya veréis. El alga tiene unas líneas que te indican el corte, para que más o menos queden todos los trozos de y del mismo tamaño. Ahora vamos a añadir un poquito de jengibre. El jengibre nos ayuda, sobre todo cuando el sushi sea de pescado, a cambiar el sabor. Y esto que acabamos de añadir es wasabi. El wasabi es como picante y también nos sirve para aumentar el sabor del sushi. Y por último la soja.